Esta película es bien bella. Dirigida por Mamoru Osada, mejor conocido por películas como The Girl Who Lived Through Time, Wolf Children, The Boy and the Beast, en la cual también usa ballenas, Mirai, y también por trabajar en series como One Piece y Digimon. Tenemos la historia de Suzu, una estudiante tímida, pero cuando entra al mundo virtual de Yu, que tiene el mismo logo de Uber, se empieza a encontrar a sí misma a través de su avatar, Belle. Fui a verla porque la gente que lo escriben como siempre, la están partiendo, trayéndonos el mejor contenido y único contenido de anime que podemos ver en la isla, así que obviamente tengo que apoyarla, pero también la fui a ver porque eh, Mamoru Osada, las películas que he visto de él me han encantado. Eso es mentira. Mira, y a mí no me gustó mucho. Y cuando vi el tráiler de esta película, pues no busqué información. Simplemente vi los primeros cinco segundos animados y dije, no, esto hay que verlo. En efecto, la fui a ver sin saber de qué se trataba. El película se llama Veo. Eso me hizo pensar en Beauty and the Beast. Y wow, hay un montón de referencias visuales a Beauty and the Beast de Disney. En el diseño de los personajes, en escena, en toma. Especialmente cuando entra The Dragon, que este personaje vendría siendo la bestia. Y esta parte me dio gracia pero de un buen sentido porque son referencias y homenajes de la misma forma que esto tiene referencia a, a los dibujos de Hayao Miyazaki de Studio Ghibli. Básicamente esta película es como si mezclara a Hayao Miyazaki de Studio Ghibli con Makoto Shinkai de Your Name, Weathering With You, la mezclara un poquito de giro Academia, y un poquito de ballena, y esta es la película, Bell. Y lo que me encantó del filme es lo que me hizo sentir, porque desde de Your Name yo no sentía algo así como una película anime. Me explico, Your Name probablemente fue la primera película anime que yo vi. Ok, eso está fuera de contexto. Sí, yo había visto las películas de Dragon Ball Z, todas, o sea, todos los fines de semana, veía Samurai X, Slangdon, y Medio, me refiero a trabajos originales poco más elevados. Your Name fue el primero que yo vi y desde ahí pues me convertí fanático del anime, full. El problema con eso es que Your Name es de los mejores animes jamás hechos y pues en mi ignorancia yo pensaba Diablo, si esto, esta es la primera película que vi de aquí vamos para el cielo sin darme cuenta que Your Name es de los mejores. sea, so, cuando empecé a ver anime, fue como que están buenos pero no son Your Name. Belle está a ese nivel. No me gusta más que Your Name pero me hizo sentir y eso es lo importante con la película te haga sentir. ¿Y por qué me hizo sentir? Real? Porque ¿verdad? además de señalar ¿verdad? las cosas buenas y malas que tienen las redes sociales, va más allá, va más profundo. ¿Cómo se pueden utilizar? De manera positiva. ¿Y cómo se pueden utilizar? De manera negativa. Porque la parte de la bella y la bestia es solamente un elemento que funciona muy bien, pero lo hace para elevar aún más la trama principal y los temas principales, que son cómo utilizamos máscaras, y como utilizamos avatar y como utilizamos nuestra pseudo persona del mundo virtual por, para esconder nuestro miedo para aparentar que somos una persona que no somos. Y eso es verdad, yo le he dicho claramente Mac de CinePR, no es lo mismo, a MacDier. Mac de CinePR se puede parar en una cámara o en un podcast y hablarte de cine una, dos, tres horas fácil, sin miedo, moviar tú a tú con quien sea y podemos tener debate y lo que sea y esa es la persona Mac, eso es un personaje. Macbier es otro tipo de persona totalmente diferente, mucho más tímido, mucho más inseguro, con mucho miedo, muchos issues como todas las personas. Y esta película trata esos temas y lo que me encanta es que busca la forma de hacerlo hasta cierto punto misterioso y no es que sea un filme de misterio, esto es un drama virtual, básicamente, bien humano, con elementos musicales, ya que hay música, está inspirado claramente en Disney's Beauty and the Beast. La película se enfoca en esas cosas que nos hacen especiales como seres humanos y cómo no debemos centrarnos en nosotros, en el yo, yo, yo. Y también debemos compartir eso y tratar de mejorar como persona y no tener miedo de ser nosotros mismos y aceptarnos. Y tiene tiene un par de capas, porque hay varios varias tramas pasando y esto es una de las cosas que amo, no solamente de los animes, sino de las películas extranjeras que muchas veces tú no las puedes encerrar o englobar en un solo género, no es como que una comedia o una película de acción, no, tiene un poco de todo, que o si sea, uno lee la simnosis sí, o lee la trama, piensa que esta es otra película más, pero no, hay muchas capas, hay muchos temas y la película se va, al otro nivel. Esto es lo que yo pienso que Disney debió haber hecho mucho, mucho tiempo atrás. Desde los 2000 deberían estar haciendo este tipo de películas. Y no fue hasta recientemente quizás con Frozen 2 que lograron eso, pero después cuando uno ve películas como verdad como Encanto, no, está muy safe. Sí, están apelando mucho a lo que son las relaciones sí. familiares y a las diferentes culturas y eso está súper bien, pero ven más allá, no te quedes superficial. Esto es lo que debió haber hecho Disney desde los 2000 o 2010. Una película que sea más inteligente de lo que uno espera que sea, que sea más profunda de lo que uno espera que sea, que sea más bella de lo que uno espera que sea. Y no solamente me refiero a la animación ridícula que tiene. A veces se ve fotorrealística, especialmente en lo que son las texturas de, de madera y de fondo. Es hermosa esta película como se ve, sino en los temas que presentan la música. Después de yo ver esta película, tuve que poner el soundtrack en Spotify. La canción final de este filme, que se llama A Million Miles Away, si no me equivoco. Si tú estás viendo la película y simplemente estás ahí, y estás con el filme, y esta canción no te hace llorar, tú no tienes arma, tú eres un infeliz, desgraciado o desgraciado. Hay una historia trágica en verdad en la vida de Susu y por eso es que ella no está tan conectada con sí misma y por eso es que al entrar a Yu pues se encuentra un poco a sí misma, pero la película es bien inteligente también, sí, ella se encuentra un poco a sí misma, pero entonces vienen otros problemas que son los de tú querer ser popular en el mundo virtual y lo que tú eres versus lo que tú no eres y está esta dualidad de lo que ella es dentro del mundo virtual y lo que es en la vida real. Y esos temas me parecen mucho más profundos e inteligentes y adultos que lo que estamos viendo en las animaciones tradicionales de hoy en día. Y se hace falta que se lleve a otro nivel la animación. Y Belle definitivamente es una de esas películas. Yo no puedo hacer más hincapié de lo mucho que me encantó la música de este filme. No es que todos los temas los voy a escuchar, pero en el contexto de la película funcionan brutal y hay dos o tres que yo sé que van a estar en mi biblioteca de Spotify para tenerlos en rotación siempre porque son temas que te hacen sentir. Aunque tú no sepas japonés, yo no sé japonés, pero nada más la interpretación. Hablando de interpretaciones, el elenco de esta película está en la madre, las voces bien adecuadas, el libreto está on point, uno piensa que va a ser una cosa y es eso y más, pero más al Google. Esta película... Me sorprendió un montón, me gustó un montón, me llegó al alma Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a ver una A. Ah. Esto es un filme que simplemente lo voy a volver a ver muchas veces más en mi vida. Cuando salga para comprar, va a estar en mi colección porque así de mucho me gustó. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. recuerdos suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto fue Anime con Mac y será. Hasta la próxima.